Muchos te han dicho que tú no puedes Te has preguntado por qué no puedes Porque yo te aseguro que si te propones Podrás conocer tus poderes Aún sin piernas tienes que luchar Sin recursos debes continuar Aún sin balas debes disparar Aunque no tengas alas tú puedes volar Una oruga se hace mariposa Del pantano más feo sale alguna rosa Muchas veces la vida te acosa Hay dolores que no curan excusas Digan lo que digan, hagan lo que hagan, tú sí cuesta arriba. Porque pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre hay una salida. Lo primero en realidad es en que el cero y pensar. Cómo comenzar a luchar, pelear, guerrear, ganar, sanar, sumar sin descansar. Jamás parar hasta alcanzar, vencer el mal. A mano no odiar, eso es vital. Pensar antes de actuar, no errar. Si falla, tienes que rectificar. Reírse hay que reír, llorarse hay que llorar. que no demuestra que sí no importa cómo esté tu árbol si sí está bien tu raíz para crear hay que creer yo creí pasé por cosas malas y cosas malas vencí si sí. piensas positivo positivo te va aquí sigo vivo porque pude cambiar deja que la luz alumbre déjala entrar hoy trabaja y resiste para mañana ganar el dolor es la enseñanza el amor es ganancia la virtud la paciencia el poder la esperanza el día que todo esté bien ese día descansa navegué en aguas turbias para estar en las mansas sigue tu camino no mires atrás la guerra, respeta la paz, errores hacen los hombres los sabios rectificar, el éxito es algo grande.